ARBIA INFORMA Bienvenidos, este es el Servicio Federal de Noticias de ARBIA Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina PROVINCIA El pasado viernes se cayó la última oportunidad del año para que el Congreso bonaerense tratara la Ley Impositiva 2020. En tanto, el gobernador Axel Kicillof dijo que tiene todo encaminado para volver a debatir la iniciativa antes de que termine enero, tras atender algunas de las modificaciones que propuso la oposición. Además, apuntó a una oposición rabiosa, culpándola de no haber conseguido el quórum legislativo necesario para tratar la ley. Este año hay vencimientos por cerca de 9 mil millones de dólares de deuda contraída por la gestión anterior. No queremos quejarnos, no lo hemos hecho, queremos solucionar los problemas. Necesitamos por lo menos, si generaron los problemas, que ahora no obstaculicen el intento de un gobierno votado por la gran mayoría de los bonarenses por arreglarlos, atendiendo primero a los que más necesidad tienen. Y lo que quiero decir, la verdad es que están poniendo en crisis las cuentas de la provincia. Ya estaban, están poniendo más. Convocamos a la oposición, a que colabore, como había dicho, a que no ponga excusas, no haga medidas de marketing, ya está, me parece que ya votamos, falta mucho para las elecciones, que nos den una mano, no están defendiendo esos intereses que cuatro años se olvidaron, y la verdad que es un impuesto que ha tenido tasas razonables, que cobra un poco más, se llama progresivo, se llama segmentado para el campo, y eh, para los productores agropecuarios, y la verdad que es perfectamente razonable. Sociales. El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, caracterizó al compromiso argentino de solidaridad como un hito para el desarrollo en todo el país al ponderar que entre todos los sectores pudieron unirse en un compromiso que apunta al desarrollo y a la solidaridad. Es un día significativo, importante, terminamos el año de la mejor manera, me parece a mí, y de parte del gobierno, la idea de que acá arranca una etapa de diálogo, de trabajo en conjunto, con dos cuestiones centrales. Resolver lo urgente, atender lo urgente y dentro de lo urgente lo central, es el problema del hambre en la Argentina, pero potenciar un desarrollo para los 45 millones de argentinos, donde el eje sea la producción y el trabajo. Ese es el resumen de un encuentro y una firma de un compromiso sustantemente que lo tomamos como un hito para el desarrollo de los próximos años en Argentina. En tanto, Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, dialogó con los medios al finalizar la reunión en la cual se suscribió el compromiso argentino para el desarrollo y la solidaridad. Realmente hoy la prioridad es el hambre, por eso la mesa del hambre que está funcionando, donde Cegera es parte también, convocada por el Ministerio de Desarrollo Social. Pero bueno, dado que ya se está encarando este tema, nos parece muy lógico también encarar la producción del trabajo, la distribución de la riqueza, porque nosotros sabemos que debemos eh, recomponer el salario, porque realmente para que este vuelva al consumo y nos permita crecer, pero debe ser una batería de medidas. Nosotros necesitamos el comercio exterior administrado, nosotros necesitamos que la AFIP a través de esta nueva ley nos saque los pies de encima, necesitamos la baja de tarifas para que las tarifas sean pagables, y por sobre todas las cosas, un mercado interno vigoroso que nos permita con producto nacional volver al crecimiento y volver a la, como decía, la distribución de la riqueza. País. El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, criticó la actuación del gobierno de Mendoza durante el tratamiento de la ley de minería y calificó de muy intempestivo y falto de discusión desde el punto de vista social el debate iniciado por el Ejecutivo Provincial. A esta iniciativa que, que impulsó el gobernador Suárez, probablemente lo que le ha faltado como una eh, actuación previa, digamos, era plantear la discusión, me parece, desde el punto de vista eh, social. ¿no? Eh, parece que fue muy, muy intempestivo, eh, independientemente de que, bueno, estamos pasando de... Una actividad lícita declarada de utilidad pública, declarada de interés público. Tiene que ver con el desarrollo del potencial geológico minero que tiene Mendoza. Policiales. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick dijo que revisará en colaboración con la justicia el peritaje que realizó Gendarmería en el caso Nisman. Además, dijo que hará modificaciones en la jefatura de la Fuerza Federal sí lo vamos a revisar en colaboración con la justicia. Sí, ahí se montó una suerte de, de, de escenario, no mm. se, se replicó eh, la escena del, del baño del departamento de Nisman. Eh, eso está dentro del edificio Centinela, esa réplica pero sí, digamos, vamos a vamos a intervenir, pero no en este no en este momento. Vamos a dejar pasar un tiempito porque bueno, tenemos que hacer modificaciones sobre las no, no nosotros solamente, sino el presidente es el que decide modificaciones en la jefatura. Gobierno. El presidente Alberto Fernández se refirió al acuerdo que llegó con las cadenas de supermercados respecto a los aumentos de precios consecuencia de la vuelta del IVA en los principales alimentos. Me refiero a que uno de los grandes problemas que tiene la inflación en Argentina es eso que llamamos, o los, los economistas llaman la inflación autoconstruida, que es una inflación que en verdad no existe, pero algunos para prevenirse, para precavar, eh, aumentan los precios, ante la duda aumentan los precios. Y ese aumento de precios lo pagamos todos. Y eso, eso es realmente insoportable. Lo vemos mucho en los supermercados. Esa es una ganancia innecesaria que alguien está tomando por las dudas, Es un gran problema, porque además tampoco son las grandes cadenas de supermercados, son todos. A veces lo hace el pequeño comerciante. Eh, ver cómo reaccionan los en este caso los supermercados y demás, ver cómo reaccionan, ver, ver cuánto, cuánto aportan. En verdad, eso es lo, que, lo único que le está pidiendo es que no incrementen precios eh, por encima de lo razonable. Además, el presidente de la nación confirmó que enviará este año un proyecto al Congreso para que se discuta nuevamente la legalización del aborto y así garantizarle ese derecho a todas las mujeres. Yo creo que tenemos que, en el próximo proyecto, tenemos que garantizarle a todos, todos. Tenemos que garantizarle a la mujer que quiera abortar la posibilidad de abortar y tenemos que garantizarle a la mujer que quiere tenerlo, que pueda tenerlo. Esto quiere decir generar eh, un, un debate sobre las familias de tránsito, definir rápidamente mecanismos rápidos de adopción eh, y también mejorar la educación anticonceptiva. decisiones oficiales este, este ejercicio. Educación. Se realizó el acto de lanzamiento del Plan Nacional de Lectura, acompañado por el Ministro de Educación Nicolás Trota en el Museo del Bicentenario. El Ministro Trotta dijo que la lectura tiene que ser un espacio recreativo que se recupere en la escuela y propuso incorporar la cultura de esta práctica en toda la sociedad nos parece que nuestra escuela tiene que recuperar esos espacios de lectura entre los maestros, las maestras y sus estudiantes en los distintos niveles de nuestro sistema educativo y también lograr que la lectura vuelva a ser un espacio de encuentro entre las familias, lograr que la lectura se transforme en esa herramienta de, de transformación de las realidades de, de nuestra sociedad, porque no solo tenemos que poner en valor lo que han sido ¿no? la, la tradición del acceso a, a nuestros libros, que el Estado Nacional, conjuntamente con las jurisdicciones provinciales, adopten el, el protagonismo en la distribución de libros para nuestros niños, niñas y adolescentes, sino también tener la capacidad de generar el uso de las diversas plataformas, permitir que haya un acceso abierto a gran parte de la obra literaria e histórica de la Argentina y avanzar también con las editoriales para simplificar el acceso a, a todos esos libros. Provincia El senador provincial Omar Plaini cuestionó la postura opositora en el marco del proyecto de ley impositiva que impulsa el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Después de todas estas maniobras que se hicieron, inclusive con todas estas este, varias líneas que tenía la oposición, que algunos ya venían de París, otros eran de un, de un sector del bloque, otros de otros. Y en realidad, como ellos también son una coalición, ahí hay, hay diversos interlocutores y lo que pidió el gobernador es, bueno, pongan un interlocutor y ahí resolvemos, que lo lógico sería, como dicen ellos, que tienen un, una conducción, eh, es la ex gobernadora que, bueno, se compraban paristas, así que es muy difícil desde tantos miles de kilómetros poder ordenar algunas cuestiones tan centrales como estas. Economía. El gobierno nacional oficializó en el boletín oficial la extensión por 30 días más del congelamiento de las cuotas de los créditos UVA. Con esta decisión se mantendrá el valor de agosto 2019, cuando el gobierno de Cambiemos frenó los aumentos de estos créditos entre septiembre y diciembre. El, el, a mí el problema de los créditos suba me hace acordar mucho a la salida de la convertibilidad que la gente quedó enganchada en deudas y dólares y de repente la devolución fue del 400%. Para mí ese es el antecedente más claro de lo que tenemos. En aquel momento, el tema llegó a la Corte, y la Corte planteó un principio que fue el principio del esfuerzo compartido. Es decir, sí. ha pasado algo en la economía que ni el acreedor ni el deudor previo adecuada, Como consecuencia de eso que ha pasado, el acreedor se está beneficiando más allá de lo que esperaba. Entonces hay que hacer un esfuerzo entre los dos. Pero uh -huh. lo nosotros estamos trabajando sobre esa lógica de esfuerzo compartido para que las suba vuelvan a tener un mecanismo de sí. incremento sensato, no sí. les está pasando Exacto. hoy en día. Y estamos trabajando mucho por eso. Y como no tenemos todavía la uh -huh. solución final para el tema, lo que hemos decidido Bien. es eh, prorrogar un mes más el, el congelamiento, que es otra uh -huh. de la cosa que de Somacri, Y bueno, como queremos todo, claro. ya, después de las elecciones, mantener un mes más el congelamiento para ahí sí poder dar una respuesta definitiva. Pero lo que sí, Bien. estén seguros que el sistema de UBA, tal como estaba funcionando, no va a volver a funcionar. Estadísticas. La inflación en diciembre tuvo un pico del 4,2% con el rubro alimentos y bebidas al tope de los que más se encarecieron. Se dio a conocer mediante un informe de la consultora Elipsis que además midió en todo el año un aumento del 54,6%, la mayor desde 1991. Sociales. La presidenta del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, contó detalles sobre el acuerdo que se firmaría el lunes con los productores de carne para consumo interno. Los 2 millones de personas que recibirán la tarjeta alimentaria tendrán a disposición 200 carnicerías en los principales centros urbanos con precios populares e importantes descuentos. Consumidor que tenga una tarjeta de ayuda social como la tarjeta alimentaria que va a entregar el gobierno en el próximo mes de enero y febrero va a encontrar 100 pesos menos el kilo de cualquier corte de carne que se quiere llevar. Está presentando la tarjeta justamente que acredita que es una persona que tiene niveles de ingresos insuficientes, que es una persona que necesita de esa ayuda para poder llevarse un plato de comida a la casa. Son 1.200.000 kilos de carne que van a poner a disposición. Sociedad. El gobierno. Congeló por 120 días el precio del boleto de trenes y colectivos, según lo anunció el ministro de Transporte, Mario Meoni, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. El congelamiento es en la ciudad y en el Gran Buenos Aires, e instó a las provincias a que tomen medidas idénticas en beneficio de los pasajeros. Es una medida que nos pidió el presidente que tiene que ver junto a la revisión que vamos a hacer de la política de subsidios durante 120 días, un plazo que hemos acordado fundamentalmente con la ciudad de Buenos Aires y eh, la provincia de Buenos Aires en la cual vamos a revisar la política de subsidios para toda la zona metropolitana, entendiendo que es necesario eficientizarla, transparentarla y dar mayor equidad en esos repartos de fondos que son muy importantes por parte del Estado. Provincia. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió a los intendentes de Juntos por el Cambio en la residencia oficial. Si bien no hubo definiciones concretas sobre qué sucederá con el tratamiento de la ley impositiva, los representantes de la oposición destacaron el gesto del mandatario provincial y aseguraron que se abrió un tiempo de diálogo para llegar a un consenso. Carlos Bianco, jefe de gabinete provincial, la reunión fue muy positiva, entiendo que muy constructiva para todos. Básicamente se trató de una reunión en donde el gobernador eh, hizo un raconto de la situación en la que hemos encontrado a la provincia con los múltiples problemas, algunos problemas que son más estructurales y otros problemas más coyunturales, problemas de financiamiento puntualmente que nos tienen eh, preocupados por los altos vencimientos de deuda, fundamentalmente que tenemos en el corto plazo, pero en general tanto en el año que ascienden aproximadamente a los 200 mil millones de pesos como para todo el periodo de gobierno que serían aproximadamente. ...aproximadamente unos 9 mil millones de dólares de vencimientos... ...después se hizo un repaso de las primeras medidas que se han tomado... ...y se los invitó a los intendentes a trabajar en conjunto... ...el gobernador fue muy claro y explícito, acá no hay municipios de primera ni de segunda... ...son lo mismo los, los grandes municipios del conurbano que los, que los municipios del interior... ...y tampoco se, va, se van a hacer diferencias por, por el color del, del partido político que representa el intendente...